hola cómo están bienvenido a un nuevo podcast de, de te emprende eh, recuerden que estamos haciendo un, unas cosas un poco diferentes ya no estoy siempre con catalina se nos acabaron los problemas que teníamos entonces ahora estamos explicando un poco más cosas más cosas de nosotros eh, de los proyectos que hacemos y en esta ocasión nos toca hablar de billman sales vamos a estar de nuevo con nicolán y ya, ya lo conocieron un podcast anterior entonces si te interesa saber más de billman sales de esta plataforma de facturación que tenemos o pasar en la facturación en realidad quédate en este podcast es BIML6. BIML6 es nuestra pasarela de facturación. Ya, si nos has seguido en redes sociales, deberías saber que hace mucho tiempo empezamos con este proyecto y básicamente lo que permite es tomar los datos de un e-commerce, eh, e llamemos e-commerce, pero pueden ser de distintos orígenes de, de datos, pasarlo a BIML6, que BIML6 se comunique con un facturador que puede ser LibreDT, express u otro. Nosotros incluso hoy día tenemos eh, integrados facturadores que son eh, competencias de librete pero no son competencias de BIML6 porque ellos no tienen esas integraciones y generar las facturas o boletas de manera automática y mandarse a la cliente. Entonces, en realidad, lo que hace BitMail Sales es unir un e-commerce con un facturador que no tiene integración directa. Eso es lo que permite BitMail Sales. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver con el Nico, eh, vamos a hablar sobre este proyecto, de qué, de qué se trata, cómo funciona y, lo más importante, qué hacer en el caso que ustedes quieran que incluyamos un nuevo facturador o un nuevo e-commerce. Entonces, hola Nico, eh, te refiero igual que yo. Igual, eh, eso pasa por gritar mucho el fin de semana <risas> Concierto sí. En mi caso no fue concierto, pero también grité <risas> eh, Y tampoco fue deporte Porque no, no, no, no veo deporte El otro día me preguntaron, tema aparte, pero para conversar Me preguntaron, ¿qué deporte hace Ninguno, pero ¿cómo? No, ninguno Ya, mejor a poner tenis, porque había que poner uno <risas> Pero no, eso pasa por Hacer cosas los fin de semana eh, A ver, Midnight Sales Es un Una pasarela de facturación Sí, exacto eh, lo primero que sería yo creo de interés para los usuarios o clientes conocer es si llega alguien y te dice, mira, necesito agregar algo, eh, o sea, necesito que agreguen una nueva integración. ¿Cuán fácil para ti hacer eso? ¿Cuán fácil es agregar una nueva integración? ¿Cuáles fueron las consideraciones que se tomaron para que eso fuera sencillo? Porque yo me acuerdo que cuando hice las integraciones con LibreDT, directo en LibreDT, o sea, agregar una nueva si bien no era... Eh, tan complicado, porque era un puro archivo, de hecho, que había que agregar. Había muchas cosas que no estaban hechas, que faltaban. Entonces, en Sales eso se corrigió mucho y se definieron muchas estructuras y muchas cosas. Entonces, cuéntanos un poco de eso, de, de, desde el punto de vista de programación, ¿qué implica agregar una nueva integración? O sea, en, en, en cuanto a la programación, eh, Sales cada aplicación tiene una estructura fija de, de archivos. Eh, eh, cada una cumple un, un rol importante dentro de la aplicación, pero para poder... Eh, considerar una nueva integración, este tiene que cumplir con algunos requisitos, que son que el e-commerce RP tenga un API, tenga API, o tenga, o, bueno, algún sistema de webhook, que eso permite obtener la, la información de las órdenes que se van a procesar en, en el e-commerce. Ya, yeah. a, espera, espera, espera, espera, te, te adelantaste un poquito, eh, te fuiste con la parte de, de la API y los requisitos como del e-commerce, e pero pensando en Vimeo en, en, en, en, en Sales, eh, hay por ejemplo una estructura definida, Tú dijiste, nombraste unos archivos, sí. hablemos un poquito de los archivos, Como, esto a los usuarios en realidad no les afecta, porque es algo netamente técnico, pero para contar un poco cómo armamos el proyecto, con la, la parte técnica, que a veces nos han preguntado cómo son las partes técnicas. Dentro de esos archivos tenemos varios archivos, hay uno que es, ya, yo los voy nombrando y te los voy explicando, yes. para, para, para que hablemos los dos, porque si no, ¿tenía un archivo que es de configuración? Sí. Ese archivo se encarga de ver las configuraciones del, de, la, de la aplicación, ya sea, de, o sea, por ejemplo, en el caso del IRT, ¿en ese archivo se, encuentra, se encuentran las configuraciones de, de cuándo se van a facturar los...? los... Las fechas de facturación, la, la, el hash del IRT, entre de las configuraciones que son necesarias para la parte base de, de la aplicación. Tienes también un archivo que es, eh, a ver, no me voy a ir más difícil todavía. Eh, es que, son, es que son todos difíciles. <ríe> ya, ya, voy a ir por los que me he acordando. Después tenemos un un ah, el el El, puller. el puller. Ese sería otro es que quiero dejar el el lo creo que para final. El puller, ¿qué hace el puller? El puller se encarga de tiene la estructura de cómo se va a hacer realizar el, el sondeo, hacia el el, el, el origen de datos, que va a permitir permitir recuperar la, las órdenes que no se han procesado en 1 o que no se no tuvieran algún error. Por ejemplo, por ejemplo, si quieren volver a obtener esa, esa información y se si quieren volver a facturar. Ahora el pooling o sondeo también me permite ir por órdenes más antiguas, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si el cliente partió trabajando eh, hoy día eh, 3 de octubre, pero él quiere y, y contrató hoy día el servicio 3 de octubre, pero él tuvo su facturación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con, con Revenue? Con Revenue que eh, muchos clientes ahí usan la facturación el primero. Entonces, si alguien contrata de Revenue el 3, perfectamente podría usar el sondeo para sacar los datos del primero sí. y facturarlo, sí. entonces eso permite eso permite el pooler. Ese sí. archivo creo que es uno de los más chicos ¿no? parece, sí, en cuanto verdad. a la cantidad de líneas Sí, ese archivo solamente tiene una función que es de una línea ¿Una línea? Sí. Pero ahí están todos los filtros que se necesitan sí. <risa> claro Y la otra gracia es que Virmid está hecho de tal forma que si tú ese archivo existe, la funcionalidad existe dentro del sistema y si no existe, saca el puro archivo y todo el resto te lo detecta automáticamente. Sí, sí. Que esa como la principal, yo creo, ventaja de cuando se diseñaron esos archivos, que requiere poca configuración. O sea, es básicamente si el archivo existe es porque la funcionalidad está disponible y si no está, no existe. Sí. Tenemos sí. un archivo de sincronización. Sí, el de sincronización. Ese permite... Eh... Principalmente se usa para la sincronización de los datos de cuando se, se necesita también la, la autentificación de los autos. Eh, es para eso se utiliza ese archivo. Eh. También se utiliza, si no me equivoco, para cargar los PDF, en los orígenes de datos que lo permiten, ¿o no? No, ese es el Notify. Ni yo me acuerdo ya. Sí, tienes razón. El de sincronización es para... La autenticación la en el caso que sacó 2, bueno, Ya, vamos al otro, el de notificación. ¿Hay un archivo de notificación entonces? Sí, el archivo de notificar se encarga de... Es la funcionalidad de poder enviar el documento tributario al, al origen de datos. En el caso, por ejemplo, de Mercado Libre, si yo genero una compra eh, y tengo como facturar a LibreT, este, este, este, no, este notificador se encarga de enviar este documento al, a Mercado Libre y poder... Y permite al usuario, tanto al, al que comprueba como al que vende, poder ver el documento que se genera. Claro, que el mercado libre toma el archivo y se lo manda al cliente. Sí. No. exacto. Claro, entonces, okay. si, un, si un cliente dice, oye, mira, en mi e-commerce no me están mandando el PDF al e-commerce, tú podrías eventualmente agregar eso, siempre y cuando el e-commerce permita la carga del archivo. Sí, siempre depende de si el e-commerce tiene la funcionalidad de poder cargar el archivo. En, en su... De hecho, eso es algo que en Shopify no se está haciendo. Yo no sé si en Shopify no se pueden subir archivos. Yo me acuerdo que antiguamente, cuando alguna vez lo vi, la opción era como colocar en el enlace en una nota de, de la orden. No era la mejor opción pero igual se podría revisar esa API, pero se podría hacer, o sea, si un cliente lo pregunta, se podría revisar. Sí, eventualmente, siempre que un cliente quiere algo, se puede revisar, ver si que el e-commerce lo... Claro, el tema es que la, el e-commerce claro. es que e tenga una API que lo permita. Sí. O sea, para nosotros podemos hacerlo, pero el e-commerce tiene que tener la API. Ya, el siguiente yo creo que es el archivo más importante, que es el parser. ¿Qué hace ese, sí. ese parser, ese es, Ese parser lo que hace es recibe la, un, un, un JSON de, del e-commerce, y lo, lo estandarizan a una estructura base, que es la que, la que, la que utiliza BIMAIC. Esto permite que el, el, el, la, la información que se recibe se estandariza y pueda ser enviada al e-commerce. Y esto puede, puede manejar una pura estructura única dentro de lo que es BitMySea. Claro, ah, si no tendríamos que, sí, o sea, de esa forma los datos te llegan, tú los normalizas y después trabajas con esos datos todo el rato. Siempre. Y no te preocupáis de las formas que vengan. Y ese, y ese además es el archivo más importante y los más grandes también. Sí, claro. son los que tienen toda la estructura y validaciones de los datos que vienen, si falta algo. Sí, porque eso siempre va a depender de cómo sea la estructura del, del origen de datos. que que ahí también pasa el hecho de cuando un cliente te, te dice, oye, pero es que yo quiero que usen este dato de acá o no sé qué, eso te toca modificar ahí, sí. que cuando hay que hacer un caso nuevo, etc. Y, y hay un archivo más que falta que es el del router. Sí, es el del router, eh, eso es lo que, algunos, algunos orígenes de datos no permiten la, la configuración de un webhook o de alguna otro tipo de configuración, configuración que nosotros necesitemos, sino que tienen que quedar de forma genérica. Entonces, como para poder decir a qué pasarela pasar la información, se necesita el, el ratificador. El, el, el router. Pero claro, el router. Ahí, ahí en, en realidad lo, eh, claro, eh, pasa eso con eh, Multivende y Mercado Libre, y, y eventualmente con Wix, que son aplicaciones en las que uno no configura un webhook, sino lo que hace es crear una aplicación. Sí. Y el cliente y el usuario o el e-commerce lo que hace es instalar una aplicación. Y esa aplicación ya viene con un webhook predefinido. Y ellos no, notifican todo a un puro webhook. Entonces, al final, eso, el router lo que hace eso decide a quién se lo manda. Uno de los problemas que había con las interacciones con LibreDTE, que era grave, grave o sea, a ver, no era porque fallara, era porque implicaba no poder personalizar las cosas. Eran los campos personalizados. O sea, que el usuario pudiera elegir qué campo quería usar, por ejemplo, para la descripción del ítem. ¿Qué pasaba? Que a mí un usuario me decía, oye, es que en mi caso el campo se llama de otra forma. Y yo tenía que ir al código, cambiarlo yo en el código, y eso obviamente era un deseo, y no, y no era sostenible, no era escalable, no podía hacerlo con todos los clientes de la misma forma. Entonces, eso en se resolvió. ¿Cómo se resolvió? Eso se resolvió en base a un selector que nosotros llamamos, el que permite poder obtener información desde cualquier campo que sea factible en el, en el, en el JSON que, que envía el, el origen de datos. Eh, es La idea de este, de este selector como tú mencionas, que es poder sacar desde cualquier eh, lado la información que el, usa, que, el, que el cliente necesite. entonces si en el fondo el cliente dice, mira, del ítem yo quiero usar como descripción, por decirte algo. La variante del producto, porque hay algunos e-commerce que tienen variante, sí. yo podría sacarlo de ahí y no de la descripción. Sí, exacto, exacto. Pero me acuerdo que hicimos un cambio después, o tú hiciste un cambio después, que mejoraste esa expresión regular o cómo estaba armado, que incluso ahora te permite concatenar. Sí, permite, por ejemplo, no sé, pues si el... Eh, quiero agregar una observación que eh, es propia y solamente quiero, quiero que se me muestre un nombre, por ejemplo, eh, eh, la casaca es, y después agrego la marca, eh, puedo agregar ese, esa frase y eso se reflejado en, en, en o el sea, campo. aparte de seleccionar datos, puedo meter strings. Sí, o sea, no, eso yo creo que fue un cambio, respecto a, sobre todo respecto a la integración antigua, fue un cambio brutal porque en el fondo ahora los clientes pueden, pueden personalizar cómo quieren que los datos se muestren en sus documentos. Sí. Y eso está eh, tanto en los orígenes de datos, para tú poder saber cómo, o sea, la configuración en el, en el origen de datos o en el e-commerce lo que hace es cómo tú procesas los datos que te llegan y los metas normalizados. Sí. Pero después la configuración de este selector en el facturador te permite decidir cómo tomar los datos normalizados y meterlos al documento tributario. Entonces se puede personalizar como en los dos lados. Sí, entonces es. está súper completo y de hecho creo que en el caso de facturador se puede personalizar el nombre del ítem, la descripción, o sea hay muchos campos que están personalizados, sí. personalizables. De hecho hay algunos e-commerce eh, e que permiten agregar campos propios dentro del, de, de, de su, de su claro, plataforma, claro. entonces esos tienen nombres que uno, la, el usuario le asigna, entonces el usuario puede configurar esos mismos campos en, en la pasarela. Que al final esos son los mismos campos que también te permiten, por ejemplo, elegir si es que va con root, si quiere boleto factura o otras cosas más. Sí, no, eso en realidad quedó súper completo. Ahora vamos a, la, a lo que necesitaría un cliente pasarnos a nosotros y nos dice: Mira, tengo este e-commerce o este facturador. Hablemos de los dos casos. El del e-commerce normalmente es el más complicado, pero hablemos de los dos. Y él te dice: Mira, ¿puedes hacer la integración? ¿Qué se necesitaría en ese caso? Desde el punto de vista del cliente, no desde el punto de vista directo de como del código de inversión, sino que lo, lo que necesitamos desde el cliente. Del lado del cliente es ver si. Principalmente ver si es que el e-commerce e tiene API que, o Webhook, que son las dos eh, cosas necesarias para poder hacer la interacción con Vimeysel. Sin eso no, no es posible. La, la ¿Pero se necesitan los dos obligatoriamente o uno de los dos? No, uno de los dos. Oh, sí, uno de los dos. Eh, por ejemplo, en el Webhook para que no nos no, no notifiquen y en el API eh, para nosotros consultar las órdenes que se generaron en el día. Si es que no, no las notificó el e-commerce. Claro. Ahora, hay algunos e-commerce que son un poquito más complicados en el sentido de que tienen webhook, pero cuando te mandan el web, food, no te notifican todo. O sea, sí. no vienen todos los datos, sino tú después igual tienes vas a consumir una API. Sí. Entonces, claro, hay algunos casos que te notifican con webhook, pero igual tú después vas a la API. Sí. Mm. A, a, a mí lo que me gusta del webhook es con una notificación instantánea, o sea, eh, inmediatamente cuando llega la notificación se genera el documento. Con el sondeo hay que estar esperando que se haga el proceso o sea, una vez o dos veces al día. Funciona igual. Pero desde el punto de vista del usuario, con el cliente que compra, siento que es mejor el WFU porque le llega el tiro a la boleta y, sí. no, y, no, y no, no le llega a las seis horas, por ejemplo. Sí, eso bueno. Eh, ¿Todos los e-commerce tienen WFU o API? No, no todos los e-commerce tienen WFU, es WFU, Eso es sí. un problema porque a veces llegan clientes que dicen, no, oye, yo quiero integración con este. O, o algunas o alguna, o alguna, o alguna tienen API, pero la vista son cerrada. Entonces no es posible, no, no podemos llegar a... Ah, a, si nos pasó a, eso. No nos sí. contactamos y sí. nos dijeron... Tapita. <risa> sí, sí, sí. No, no hay más integraciones. Sí, igual es malo para el cliente, o sea, para el usuario al final. Sí. Lo bueno es que por lo menos con los e-commerce más conocidos, eso lo tenemos resuelto con todo, ya sea con Webhook, Sondeo o las dos, que es lo que ha pasado. Eh, otro de los problemas que tiene la integración de LibreDTE la que está directa, que está vigente hasta fin de año, y la estoy atacando harto porque ya le avis avisamos a los usuarios hace como una semana o dos semanas que esa integración va a dejar de funcionar. Entonces, al final, quiero que vean también todos los beneficios de cambiarse a, a, a -Sense con Libre TV, porque al final son las dos cosas, porque en es solo la pasarela. No te emite la factura en VMware sino que la emite a través de un facturador. Por uno de los problemas que había, o sea, que hay con la integración directa de Libre TV? es qué pasa si un documento no se factura, si hay un error. Entonces, hay dos cosas. Primero, cómo veo el error en VMware Sales, porque en Libre TV no se puede. Y cómo facturo ese documento que está con error en biml que hoy día en tampoco se puede. Sí, como tú mencionas, eh, cuando, se genera, no, cuando no se genera un documento, eh, eso queda en un registro, en el cual te indica exacto el, el error que, está, que, que existe. En base a eso, puedo volver a, a refacturar la el, el, el, el orden, eh, pero existen dos opciones. Una, que te refactura en base a cómo se normalizó principalmente el documento, ah, y, y la segunda, que es eh, volver a, a reiniciar el proceso de, de, de facturación. lo que quiere decir esto, que toma el, el, el, la información que se recibió desde el e-commerce, se normaliza de nuevo y te genera el documento. Ya, ahí, ahí me quiero detener un poquito, pues lo siguiente, que, que a todo esto, esas fueron un montón de opciones que se fueron metiendo entre medias y que han servido para resolver muchas situaciones que han ido apareciendo, o como lo eliminar, otras cosas. Eh, ¿Cuándo el usuario debería hacer una o la otra? A ver, el, yo creo, y tú corrígeme, que el refacturar solamente sirve cuando va a usar el mismo normalizado. Por lo tanto, cuando no hay un problema con el normalizado. Y, y el problema es con su facturador. Sí. Normalmente porque le faltan folios o cualquier cosa. Sin embargo, si el cliente te dice, no, es que están sacando mal los datos por X motivo. O el cliente dice, o ni siquiera estamos sacando mal los datos. Sino que él tiene configurado mal un selector. Porque puede pasar también, también que el selector esté mal configurado y al el, el normalizar los datos... No se toman los datos que corresponden, en esos casos tendría que reiniciar el proceso de facturación, ¿no es cierto? Sí. Bien? Ya. Solamente en los casos que la información que se está obteniendo no, no, no es la correcta. No sea la correcta. Sí. Que puede ser porque los selectores están malos o porque se añadió alguna mejora algún cambio al parser. Sí. Pero que eso el usuario lo no va a saber, obviamente, y si desde el soporte se le viera decir que tiene que iniciar el proceso nuevo, si es que se hace una mejora. Pero si no, en realidad debería ser siempre refacturar, porque normalmente el problema va a ser con, con el facturar, por los folios o alguna cosa así. Ya. Y otra cosa, es que eso se puede hacer en el caso de eh, esas dos opciones que están en las órdenes, en la ¿eh? pero yo también puedo mandar a facturar masivamente. Sí, también, sí. Eh, en el caso de que haya algún error en el normalizado o, en el, o en el, con el facturador, eh, en la opción del listado de, de las órdenes que ahí mismo es puede seleccionar cada una de las, de las órdenes que no se facturaron y emitirlas masivamente. ¿Ese tiene un límite de, de 50 órdenes por, para, poder, para, que, para que se de manera masiva? No, bueno, si sé 50 órdenes te facilita mucho el trabajo. Sí. Eventualmente esa opción no, la idea es no utilizarla, pero o sea, porque de, no, no deberían haber errores. No, no deberían haber errores, de ser todo automático. Claro, si sí. sí, tuviera todo bien configurado siempre, pero a veces pasa que se quedan sin folios, que la firma cambia, sobre todo con lo que es facturación en Chile, que tiene estas restricciones. Pasa harto. O sea, no harto, pero puede pasar. Los errores que pasan, pues, pues tiene que ver con ese tipo. Eh, vale, y ahora eh, eso sería el caso de errores. Eh, pero también puede pasar que yo quiera facturar masivamente, y que hablando de eso, eh, pero sin errores, sino que simplemente lo que yo te hablaba al inicio, que era mandar a facturar lo del primero, pero por entrar a trabajar el 3. Y ya que estamos hablando de facturaciones masivas, también hay una opción que es la de sondeo. Sí, esa opción, eh, es la, como hablábamos anteriormente, es la que permite obtener la, las órdenes desde el e-commerce. E Tal como mencionas que, por ejemplo, contraté el 3, pero tengo órdenes del primero y las quiero generar, puedo eh, obtener esas órdenes. Y poder eh, facturarla de manera masiva. Esta, esta funcionalidad igual depende de si el, el, el origen de datos, el e-commerce tiene, tiene API. Y Una, si tiene API y si tenemos nosotros hechos sondeos. Hecho sondeo, que eso es se puede más. ver en la documentación, porque, por ejemplo, nuevamente voy a agarrar Shopify. Shopify tiene API, pero en Shopify creo que no está. No, son, no el Sondeo sí está en Shopify. Jamseller. Sí. Eh, Jamseller no, no ¿Y lo tiene? no está. Jamseller tiene API, no la he visto, no, no, no la veo hace tiempo Así que no me acuerdo si tiene la orden, pero probablemente se las tiene Bueno, obviamente esas cosas se pueden ir agregando Que por lo que hablábamos recién, o sea Si un cliente nos dice, oye, es que yo quiero hacer sondeo con seller Se puede agregar Ahora, ojo, sí que los sondeos para los usuarios Eso, eso están en planes diferentes <ríe> Otra de las cosas que pasaba con, con las interacciones de los e-commerce con LibreT Es que estaba cerrado solamente a Los e-commerce con LibreT Y al cerrarlo solo con LibreT Aparte que no se puede usar con otros facturadores se puede usar solo en Chile. Entonces, a mí me también resolvimos eso. Ya la, la facturación eh, ya no es solo para Chile. ¿Cierto? Sí, ya no es solo para Chile. Eh, por ejemplo, en el, actualmente tenemos integrado con Colombia que esto se puede, eh, se puede emitir a través de Alegra eh, eh, Eventualmente, si... Eh, es de Perú y tiene algunos facturados que quieran utilizar, eh, nos no, no indican y nosotros podemos ver la documentación y ver la facilidad de, de, de, de la integración. O sea, en la práctica hoy día podría llegar cualquier cliente, de cualquier parte del mundo, que nos dijera, mira, yo tengo este facturador, tengo este e-commerce, no conversan entre ellos y quiero que ustedes lo integren. Y después podríamos hacerlo. Sí, siempre es viable. O sea, es viable cumpliendo pero... las cosas que hablamos delante, Exacto. de que tenga WEFU o API, ah, para hacer los sí. Sí, de, de hecho, yo creo que esa es como la opción de... Bueno, en realidad todas las opciones de Mimersafe son importantes ¿eh? por algún proyecto que se lleva... ¿Tú ya hay cuánto trabajando en Mimersafe? Casi un año. ¿no? Llevamos un año ya. Un año trabajando solo en BMC. Bueno, ahí he trabajado en otras cosas, sí. pero el grueso principalmente en Mimersafe. En Mimersafe, sí. Sí, es un proyecto grande de cierta forma, porque al final son harta horas que se le han dedicado. Sí. A algo que es súper sencillo, porque sencillo desde el punto de vista de, para el usuario. De hecho, el otro día estaba mirando las cuentas de usuarios y estaba, me, me fijé que hay, hay usuarios que nunca han entrado a mi Mercedes, porque se lo configura y después todo funciona ok, sí. entonces porque al final para el usuario él, lo ideal es que nunca entre a mi Mercedes, porque al final ¿quién encuentra a mi Mercedes? si sí, entra en el listado de órdenes pero probablemente esas mismas órdenes las tiene en su facturador, cada Mercedes va a tener otra información a lo mejor va a tener, no sé, por la relación e-commerce boleta, ese tipo de cosas que a lo mejor no están en su facturador tan fácil de encontrar pero en realidad desde el punto de vista del usuario mi Mercedes es súper sencillo, o sea son tres configuraciones y, y, y, y listo Sí, en teoría no a hacer nada dentro de la... pero por debajo tiene mucho Sí, o sea, ya sí. vimos los archivos, vimos qué pasa si se refactura o sea, por ahí tiene muchas opciones ¿algo más que quieras agregar? Eh, no, eso es lo que sería principalmente las características principales de las características principales y técnicas porque sí. al final hablamos de muchas cosas que son más de cómo se hizo más de que cómo, cómo funciona muchas cosas de cómo se, se hizo en Inverse que le puede servir a alguien por si acaso quiere hacer algo parecido, pero son muchas cosas, o sea, nosotros para llegar a donde estamos hoy día ha sido un trabajo de un año y de varias personas, no solo tuyo hay varios los que han estado trabajando en ese proyecto eso, gracias Nico entonces, resumiendo, hablamos hoy día de Be 6 y de varias partes técnicas de cómo está armado, cómo está construido el proyecto y también de algunas ventajas que tiene usarlo versus, bueno, de hecho muchas ventajas que tiene usarlo sobre la integración antigua libre de librete, que recuerda, esa integración va a estar disponible hasta el 31 de diciembre de 2022. O sea, desde el 1 de enero de 2023, las interacciones dejan de estar funcionando. Entonces, si tú usas hoy en día esas interacciones con LibreTE, al un tiquete de soporte, contáctanos para que te cambiemos a Be My Sales. Y respecto a Be My Sales, hubo otros proyectos que te interese conocer, porque vamos a seguir con este tipo de podcast. Suscríbete. Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Spotify eh, y nos vemos en el siguiente podcast.